Diltillon, basada en una historia real. La serie de Netflix cuenta la pesadilla que vivió una mujer tras conocer a un hombre por internet. El caso que conmocionó a Estados Unidos y ocurrió en 2014 impacta a los televidentes. Los detalles, en la nota. Cada vez son más las parejas que se conocen a través de las redes sociales. Algunas consiguen el amor y la felicidad, pero hay otras que se llevan una gran desilusión como le sucedió a Debra Newell. Una mujer empresaria que fue engañada por un hombre. El caso ocurrió en 2014 y conmocionó a la opinión pública de Estados Unidos. Su pesadilla llegó a las portadas de los principales diarios norteamericanos y este año Netflix llevó su historia a la pantalla chica. La serie Dirty John, protagonizada por Connie Britton y Eric Bana, narra la historia de una exitosa decoradora de interiores que conoce a John Mehan, un anestesiólogo seductor. A través del sitio de Citasmac.com. A los dos meses, se casan y se van a vivir juntos a pesar que los hijos de Debra no estaban de acuerdo. Sin embargo. Aquella vida perfecta y de color rosa se vuelve oscura cuando la mujer comienza a sospechar del pasado criminal de su esposo, el cual incluía engaños y amenazas a varias mujeres. La ficción cuenta con ocho capítulos bien narrados y según trascendió... No hubo modificaciones en las escenas ya que su guionista Alexandra Cunningham quiso respetar los hechos tal cual sucedieron en la vida real. La historia verídica se dio a conocer a través del podcast que realizó Christopher Goffard, periodista de DLA. Times, que entrevistó a Debra Newell cuando finalmente pudo ponerle punto final a su tormentoso romance. Tras darse a conocer el caso, Netflix no dudó en producir la tira para concientizar sobre el peligro que puede existir en Internet. Las redes sociales y los sitios para buscar pareja, donde no siempre lo que nos venden o vemos en sus perfiles es algo cierto. ¿Qué Un psicópata, manipulador y cazafortuna puede disfrazarse fácilmente de algo que no es y podemos caer en su trampa mortal. A partir de este pensamiento surge la necesidad de la serie y la decisión de la protagonista de contar su historia en los medios de comunicación y luego en una plataforma digital. Tras el éxito de la ficción y su repercusión, Netflix lanzó también el documental de Dirty John. Donde se cuenta con más profundidad la vida de John Meehan y se puede ver a la verdadera Debra junto a su familia. Quienes cuentan más detalles del calvario que vivieron. Sus testimonios impactan y, sin dudas, complementan a la serie.